Hola David, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, explícanos, ¿a qué se tendría que referir la gente cuando habla de tiempo de diagnóstico aquí en México? Dinos. Bueno, es una pregunta muy apropiada para este momento. El tiempo de diagnóstico corre desde el primer minuto que el primer médico ve a tu niño hasta el momento en que ese mismo médico u otro te dice, señora, señor, tenemos el diagnóstico preciso, con pruebas de laboratorio y clínicas exactas, con opinión de expertos, con todo el paquete completo, hasta ese punto es el tiempo diagnóstico, es el que corre desde el primer momento que acudes a tu primer especialista hasta el momento en que te dicen, esto es lo que tiene. Y para eso pueden pasar semanas, meses o años. En el pasado, eran años, en el pasado, y me refiero al pasado, Hace más de 10 años, a veces eran años. El ejemplo de mis hijos, por ejemplo, Toto fue diagnosticado prácticamente al nacer porque su hermana era un paciente Gaucher tipo 1, o una paciente Gaucher tipo 1, y él a los tres meses nos dijeron también es un paciente Gaucher tipo 1, y fue atendido inmediatamente con su, con su terapia cuando fue eh, cuando esta apareció en el mercado mundial. Paulina fue diferente porque con bueno, ella tuvimos un peregrinar de dos años, Primero, porque no fuimos con los indicados. Segundo, porque no acudimos a un centro de especialidades. Tercero, porque no habíamos consultado a un genetista. Y cuarto, porque bueno, entonces pues, nos parecía que cualquier médico podía identificar los síntomas de Paulina. Dos años tardamos. Cuando llegamos al INP, el doctor Reines y el doctor Luis Carvajal se tardaron cuatro días en decirnos tiene Gautier. Y así yo he observado a muchos pacientes de isosomales y de otras enfermedades que son diagnosticados en semanas, en meses, sin mayor problema. Hay otros en el pasado, sí, que tuvieron que recorrer años. Pero también hay un ejemplo. Las mamás que dicen, es que, yo, yo tengo el ejemplo de una mamá, me dijo que hasta los 10 años diagnosticaron a su hijo. Sí, pero lo que no me había dicho es que durante 9 no lo llevó a ningún lado. Y a los 9 años lo, lo, lo llevó a un centro de salud. El centro de salud lo refirieron al LIMS y en el IMSS le dieron el diagnóstico a los 8 o 9 meses de que estaba el niño ya siendo visto especialmente por gente capacitada para el tema. Hay otros... Diagnósticos que no se dan por negligencia o porque se oculta información, dado que algunos creen que es mejor eh, no decir a la mamá lo que tiene porque el medicamento es tan costoso que prefieren omitirlo. Y en otros casos, hay otros casos en los que las personas simplemente esperan a que pase lo peor y cuando ven que de verdad está siendo muy grave la sintomatología del paciente, entonces acuden al diagnóstico después de años de no haberlo hecho y con la penosísima circunstancia de que quizás sea demasiado tarde para el diagnóstico de ese paciente en específico. Muy bien. ¿Y en el resto del mundo? Bueno, en los países de primer mundo, los países desarrollados, no tienen ningún problema. En los primeros dos meses, en los primeros 70 días ya tienen diagnóstico. Ellos cuentan con tamizaje neonatal. y Entonces, eso les permite que de manera inmediata, a las tres semanas a veces, ya tienen a los niños en en tratamiento, yo tengo un amigo en Holanda que su nieta eh, nació con Gorsher tipo 1 y a los tres días ya tenía el tratamiento. Eh, en países como el nuestro, en Latinoamérica, se tardan como nosotros en promedio 18 meses, entre 16 y 20 meses y en algunos casos solo semanas, en algunos otros solo meses, muy pocos, menos de un año y en algunos otros a veces, por lo que he comentado, se pueden tardar un poco más, pero en promedio nacional y latinoamericano sería de aproximadamente entre 16 y 20 meses. Para los países del primer mundo, cuatro semanas. Vale, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.